Poderosos enemigos Es hora de actuar, amigos Para una batalla que se vive en los cielos Los aerocampeones De lunes a viernes a las 5 de la tarde en tu club de los tigritos